Eh, que bueno, está ahí en línea. La última llamada. Buenos, buenos días. días. Se buenos días. Sí, buenos, buenos días. días, buenos días. Espero que ustedes sean portero de la inquietud mía y lamento a la vez el fallecimiento del comandante Pueblo. Uh -huh. eh, para mí fue una sorpresa y es un gran amigo, un gran hombre. ¿Quién habla? Un hombre que dedicó su vida a defender los intereses de sus ciudadanos no. y no de los propios. Bien. Eh, por otro lado. Nos habla, nos habla el doctor Marte Fuerte. Tu servidor y amigo. ¿Cómo no? Ah, ¿Cómo está placer, usted, doctor? doctor? Les saludo a todos ustedes. Deseo saludo afectuoso, y feliz doctor. Navidad ya y Año Nuevo. Gracias, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Agradecido por su llamada, doctor. Sí, y recordarle a la gente la lamentable noticia en el día de hoy. De la muerte del señor eh, Delcio Pérez, como ya... Eh. Delcio Pérez, dirigente político de izquierda, dirigente sí. comunitario, director de un periódico, el comandante Pueblo, sí. se llama el periódico, abogado y periodista. Ahí sí. está la foto de Delcio lamentando muchísimo su fallecimiento, porque un amigo de muchos años con quien compartimos en múltiples ocasiones conversaciones y hasta libamos trago en una mesa de vino o sea que no, tenemos de, una relación muy personal y muy estrecha por muchos años. Y destacar el trabajo que ha venido eh, desempeñando el departamento de prensa de Telenor, vi eh, ahí que estuvieron eh, buscando de manera directa lo que tiene que ver con con el caso del, de la niña Janeiris sí. eh, en Santiago sí. Así sí. como Tuvimos también Santiago. estos reportajes que se han realizado en el día de hoy Totalmente en vivo Para que la gente esté informada de lo último que acontece No solamente en San Francisco y en la región Sino sí. en todo el país Así que felicitar a los muchachos por el trabajo que Toda están Toda esa participación de Arismendi sí. es en vivo totalmente En, en vivo. ese mismo instante se desarrolla el acontecimiento Y nosotros lo estamos presentando aquí a ustedes es El esfuerzo que hace Telenor una empresa siempre al servicio de su gente a través de este programa de mañana, que volverá mañana, sí, <ríe> oh, sí, digo, sí, porque ya ha sí, terminado. Mañana es viernes, sí, toca chocolate, eh, toca chocolate mañana. Y canciones también. Y canciones. Y, y una canción. Mañana es viernes, el chocolate es quien de mañana. Bueno. <ríe> hoy te amo. Yo te traigo el chocolate. Lo <ríe> Ojalá que no se me olvide comprarlo. <ríe> bueno.